Libro Bella. Darle su real banda. Miren, señores, este, esta noticia un poquito incómoda porque cabe destacar que las ameliadas de Amelia Alcántara no dejan de suceder. Oye, oye como ella le dice. ¿Cómo ella le dice? Ameliadas de Amelia. esa muchacha, esa muchacha está por, por alguien, la puso ahí, alguien poderoso. Eh, a los foques. ¿Eh? No, a los foques. La puso esa muchacha porque... Santiago Matías, porque la puso ahí. Mira, Santiago Matías también es buen mercador, lo, lo, lo malo y todo. Pero él no tiene como... Él le saca, él le saca. Dios mío, esa muchacha, ¿qué fue lo que hizo ahora? Bueno, no sé si ustedes recuerdan una cantante que se llama Alexa. Para que te rompa la cabeza. Esa mera. Ay, <risa> genesis, tengo miedo contigo. Víela <risa> ahí. Eh, ya, como rara. Ella es Alexa. Bueno, y la conductora del espacio radial Sin Filtro respondió a un comentario que colocó en sus redes sociales en una publicación en Instagram. La cantante Alexa. Ahí está la señorita Amelia. Mm -hmm. Amelia. Alexa, además de tildarla de fea, entre otras descalificaciones, la llamó coge hombres, chapeadora, y le dijo que para llegar me tienes que estudiar y nacer con mi cuerpo, chapeadora. Por último le dijo, los rangos se respetan y yo te enseñaré okay. a respetar. No sabía que ella tenía algún cargo en la milicia, pero sin embargo, Alcántara no quedó callada. Y se fue en una durante el programa radial y le dijo que es una rabandola barata baja, entre otras palabras, de alto calibre, y que se acuesta con productores para pegar discos o una canción, cosa que según ella no lo ha hecho en toda su vida. Hey, eh, yo vi el video, no, dije, dije, no pude Dale, ya hija, la, la producción no lo pusiera, que mejor tú lo leyeras, porque Amelia <risas> se comió a esa muchacha y le dijo vaina. Le dijo. Mira, a mí me da pena con la televisión nacional lo que está pasando en un sentido, porque ahora mismo es lo que está en el momento que se trae a una producción televisiva. Lo que está sonando, lo que esto, lo que aquello, y no se está haciendo producción. Cabe destacar que hasta en las mismas plataformas digitales de noticias, eh, no sé si fue ayer o antes de ayer que Néstor trajo a colación una noticia de Morza a la para donde Morsa explicó que qué es lo que está pasando con la prensa dominicana, donde se encargan de asociar cosas y hacer las noticias sin investigar, sin conocimiento de causa. Entonces, yo, yo creo, me hago esa misma interrogante con la televisión dominicana. Amelia, bueno... Eh, Amelia, qué es lo que está pasando con la producción, señores? Bueno, Amelia trabaja para un programa de radio. Sí, pero es nacional. Y, y la plataforma de YouTube. Lo que yo sí entiendo es que Alexa eh, le beneficia esto. O sea, que Amelia, una, una mujer ahora misma que tiene más rating, que Amelia, lo malo es que Amelia es media de boca, porque uy, el barrio no se le quita la cabeza, mira, pues más que ella quiera. No, mi amor, que tiene un ratón en la sociedad de jugando tapado. papá. Y de cuando boca, el ratón se para y se cansa, es que ella piensa. Es más, yo soy Amelia, yo no voy a decir, yo no, yo no lo voy a decir, yo, no, yo, no yo, no yo voy a eso Santiago, Matías le digo, yo Amelia, Amelia, no, a, no, a todo el mundo no la responda. Porque imagínate tú, Alexa. Pero él gana con eso. Nosotros le tiramos a Alexa hasta privado, buscar la forma de que se podía comunicar con nosotros y no nos respondió. O sea, para ver si podía llamar el programa y dar su versión. Eh, pero Alexa tiene que entender, digo, Alexa le beneficia a esto. Dice sí, que va a demandar. tiene no suena. Tiene bastante tiempo que no suena. Pero este sonido por... ¿Cómo, cómo, cuánto? ¿Va a demandar? Como, no, pero por este sonido... Porque oye lo que ella dijo. No es un sonido positivo, tú sabes, no todos los sonidos se cogen. Como, como cuánto gastaba baleta en música y, No, No, y no. Según, y Amelia dice que ella se... Pues según Amelia, dice... Que, que se acuesta con la, todos los productores de... Tiene radio, que hacer la super cosa a Amelia de Cántara, la No madera, la va a demandar. De no esperarla, va a no esperarla. Pipo, pipo, dos mujeres, ya. ¿Y si qué? va a caer presa, caer empresa a la dos, eso es riña. Sí. Dos pesos a papá, porque una muchacha muy devocada, una joven tan bonita que pudiera sí. nutrirse, ¿eh? Y ser una comunicadora ejemplar. Creo que está ejemplar, bien su está estilo bien. De, de, de comunicar. Yo no mm. lo critico mucho, está bien. ¿Pero para qué tú qué, tú qué? No lo critico. Porque ¿qué es? ella es un personaje. Si ella ni siquiera comunica. Ella no es un personaje. personaje ella es un personaje. Con... No, con... no, ningún personaje. Tersemota. Ella es una bruta con cuerpo bonito y cara pero linda. Porque ella es un personaje. Bueno, de... Ningún no, no, personaje. No, no, no, personaje. Ella con es un personaje de Personaje es mi acepeda. Porque ella, oye, escúchame. No, ella es a sí mismo en la calle. Personaje con usted va a trabajo. Está durmiendo ella Pero que eso le ha hecho ver. Beneficio y por eso ya está pegada. No Ahora lo que yo digo es que para que ella se pone a estar de debo, boca contra una persona que no tiene, que no está pagado, que nadie sabe dónde está Baleza. ¿Quién sabe dónde está Baleza? Pero ahí te puedo Pero si, si sí. es un personaje o no, una loca vieja discutiendo con, con otra batida de, de Sí, porque cosas. dime, tú dónde está Baleza antes de eso. Por la misma razón no le respondo. Porque lo tiempo. estoy diciendo, yo soy Amelia. Le está dando a ella de la, de la popularidad de Amelia. Pues se pasó en la manera que habló, porque ya sabe que eh, si se va a tribunales va a tener que probarle eso, ¿sabe? Va a tener que probarle de que ella estuvo acostada. O sea, usted no puede en no un medio de comunicación decir todo lo que usted le ve en la cabeza. No, no, no, Porque se puede, ahí, ahí sí es feo. No se puede dudar también que, que te, eso te ha armado. Porque, sí, no, no. Porque no, Alesa. Sí, no, porque Alesa está No, aquí en este país que no que se sabe. Alegó, Oye, me sabe. Oye, Bella. Flaco A veces esos, esos shows así lo hacen. Eh, es para eso. Para buscar el rating. Flaco, Flaco, usted lo y sí. ¿Usted se ves. acuerda de Alexa? Pero Hay eh, que le la cabeza. Sí, eh, o oh, mira. Eh, tú has cantado una canción de Alexa. Eh. Yo el único lema que me oh. sé ese de ella, Alexa, para que no te rompa la cabeza. Es lo único. Entonces, ahora, ahora, yo hago una pregunta. ¿Ya tú, ya te ha Bella ya, ya no ha bailado momento. una canción de Alexa. Sí, Mi amor que nunca se ha pegado. Es que ya nunca se Ni pegado. siquiera ha sonado en una emisora. Dios mío. Para que, que te... nos perdone Alexa. Para a que tengas una idea. ¿Eh? no perdone no. Alexa. Estamos siendo realistas. Estamos siendo realistas, ¿eh? estamos siendo realistas <risa> en el sentido de que la música. No es bullying, de, es real. Sino Cuando que la viene música, a veces se le dio un dinero. Pero mira, a Amelia Alcántara para eso. O sea, ¿tú no crees que eso sea real? No. Una prueba social. No ¿Cómo fue que hicieron la otra vez un, una, una prueba sí, social? Sí, porque oye, oye, ¿cómo fue lo que ella le dijo? Ella le dijo, oye, oye, ¿qué es lo que Alessa le dijo a ella? Oye? Ella le dijo una palabra fuerte. Ella le dijo como oh, que bro. ella era... de ahí Depósito. Depósito de milk. <risa> depósito de milk. El solequillo de esa mujer. Ay, ay, ay, que todo el mundo vaya a tirar allá. <risa> entonces, ¿A dónde, allá? a dónde, están? Allá, allá. Entonces, le, entonces, le está insultando a Amelia Y Amelia le respondió de mala forma Que vuelvo y digo, yo entiendo ¿A qué hora que van a hacer el país? <risa> yo no sé Porque yo te he puesto que Amelia canta en, en, en, en Tortuga ¿Cómo es? Eh, eh, Martinica para allá, no, no se pega esa Dame en este país que gente así que Claro que ah, suena, pero, por, pero porque ahora, lo que están en los medios de comunicación son más sinvergüenza ahora, que Amelia. Ahora, Alexa, yo soy tú y aprovecho ese sonido, ¿sabes? Porque Amelia está en un programa que tiene muchos rating, una plataforma oh, que mambo, tiene muchos ratings, y, y ella mambo, tiene mambo, muchos ratings. ¡Ay, ¿Y ¿y? Amelia! ¡Deposito de Amelia! idea! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Ni idea! No te <risa> El pasito de un mambo, con a son de la olla. Sí, sí, sí. Haz afogar. Sí, sí. Yo soy, Alexa. aprovecha, aprovecha que te tiró que te ya, ya, ya, me a Te voy a la cara, <ríe> <Tengo> <ríe> otro meme, <risa> Entonces, sí, Por pero... cierto, saludos aquí en WhatsApp a nuestro amigo Néstor Flow de Raquel. Néstor, te manda saludos. A eh, hey, la gente sí. mía, Raquel trenza, ¿sabes? a ver si es Raquel trenza. Son <risa> Son gente mía. ¿Por qué será que uno guarda que los números, así que, así que...? No, no, porque... Si... ¡Juancita y Conchero! No, no. ¡Raquel Ay, ¿cómo Trenza! Ahí está en cita. ¡Luis, Taicita! No, yo, oye, yo ¿cómo guardo, oye, como yo guardo los números. Por ejemplo, yo conozco a ellos pues Bellanir y yo pongo fulano bella. Sí, yeah. Si es por Genesis, fulano Genesis. A Renier yo tengo Renier y Genesis. Para <risa> poderme recordar, porque que yo tú sabes que mi teléfono. Tiene demasiada gente. Demasiada Demasiado persona. contacto, ¿verdad? Yeah. Dime, Neto. <risa> <risa> <risa>